El día final se acerca y como veo que mucha gente no quiere cambiar su estilo de vida supuse que esta canción era necesaria apocalipsis del barrio calentamiento global provoca un temblor de tierra violencia delincuencia muerte provoca la guerra el día final se acerca y mucha gente se aferra a los placeres del mundo con ansiedad de veras no es película lo que hoy en día se ve en la noticia que más un drogadizo una cadena alimenticia se cumple el apocalipsis yo quiero hacer justicia Por la maldad del hombre Por su odio y su malicia Llanto, sufrimiento, dolor Ya no hay alegría Personas en todo el mundo Propagan la hipocresía Crédulos Llaman a la verdad La fantasía La fe el nombre de Dios Casi todos los días Y muertes a diario En mi vecindario Porque jóvenes de 15 años Privan el sicario Se vuelven alcohólicos Y también drogaditos Saben el nombre de bebida Drogas y no el abecedario Viven del pecado Como caber Son víctimas Que aprenden más Cuando ven películas Viven la vida típica pero son <risa> tan insípidas, no se imaginan ni lo que sucederá jamás No hay que perder el poco tiempo que nos queda Con cosas que no valen la pena El final se acerca Hay que comprender que ya no corre el tiempo pueda Dios te da una oportunidad para cuando esto suceda. Abreme paso, que el tiempo se hace corto, somos un equipo, así que yo te lo exhorto. Tengo el salvario, es lo que yo no soporto. Niños mueren por necesidad, de otros por aborto. Te voy a contar lo que está sucediendo. Ignórame, pero es verdad lo que te estoy diciendo. Un gran falso profeta, si a muchos se engañarán, ya los verán, que por ignorante aquí se quedarán y llorarán. Porque solo se quedarán, desearán de su palabra lo que un tratado botán, no es que lo estoy imaginando, que son los días finales, son padre contra hijo, hijo contra padre, guerra familiar es lo que yo veo a diario, aquel que dice ser tu amigo se convierte en tu adversario. DBR, ya tú sabes. El en la casa y Sammy Graff. En real, no estoy produciendo. Ajá, ya, ya.